Unos 425 nuevos casos probables de dengue, el 80% en menores de 15 años, se registraron en el país en las últimas cuatro semanas, manteniendo una tendencia en aumento comparación con el comportamiento registrado por el virus en el mismo periodo del año pasado. Ante esta situación, el director provincial Duarte de Salud, Ramón Morissetti, convocó al personal para informar de este tema. Mira, no solamente con la lluvia el problema del dengue, la sequía también es un problema porque las personas acumulan mucha agua en barricas y en envases en la casa sin el debido cuidado en cuanto a taparla. Entonces eh, precisamente al llegar las lluvias eh, se pueden incrementar lo que son todos esos envases, toda esa mala práctica que tenemos de lanzar objetos que pueden acumular aguas en los patios como botellas, cántaros, tapas. Eh, jícara de coco, etcétera, etcétera. Entonces estamos haciendo un llamado precisamente para que también eh, toda la población eh, participe y las organizaciones comunitarias, los equipos de salud. Precisamente en esta reunión que se programó para hablar de vacuna, de la jornada de vacunación, el primer tema que tratamos hoy precisamente con los coordinadores de zona, de la Gerencia de Área, fue precisamente el tema de la prevención del dengue, donde todas las unidades de atención primaria eh, tienen que, durante la semana, de cada semana... Hacer un trabajo comunitario de prevención Pero lo más importante es involucrar a las viviendas A los dueños de vivienda, a los que viven en la casa Que son los que primero deben velar por su salud Morissetti también informó sobre la próxima jornada de vacunación Contra la poliomielitis y la neumococo Que se llevará a cabo en esta provincia Duarte Esta reunión tiene que ver con lo que es la programación De la próxima jornada de vacunación en la que se van a vacunar en el caso de casa a casa contra la poliomielitis y también en puesto fijo con la vacuna neumococo 13. Entonces, es una reunión importantísima porque aunque el polio en el mundo ha ido en desaparición, pero aún quedan tres países que tienen casos de polio. Y de hecho, por eso esta vacunación tiene una importancia capital, para eh, decir ya no más con la poliomielitis. INTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.